Una de las principales causas de mortalidad infantil en España son los accidentes de tráfico. En otros países europeos, como Suecia, el índice de mortalidad roza casi el cero. ¿Dónde radica la diferencia? Hola, soy Jesús Rodríguez, experto en seguridad vial e investigador de accidentes de tráfico. He intervenido en más de 4.500 accidentes. Por desgracia, conozco casos de familias que han tenido un final trágico por no usar el sistema de retención adecuado con sus niños. Es por ello que a través del proyecto Seguridad Piedra en Familia llevamos desde el año 2013 recorriendo toda España informando a las familias de cuál es el mejor sistema de retención infantil para sus niños, para que viajen con toda seguridad. En Suecia, los menores de edad hasta los 4 años viajan a contramarcha. Responsabilizarnos en la correcta elección de un sistema de retención de seguridad infantil es obligación de todos. Infórmate y decide cuál es la mejor opción para proteger la vida de tu hijo. Hasta el próximo video familia.